hola durante una semana he hecho algunos videos diciéndoles que tenemos que poner mucho cuidado en colombia con el golpe pues el golpe se aproxima siguen preparándolo ya hoy en todas las redes sociales eh, hemos escuchado audios, diferentes audios, venidos de no sé qué personas donde convoca al pueblo a las calles para derrotar al gobierno de Petro y donde dicen, abro comillas, que Gustavo Petro, el presidente hoy de Colombia será derrotado, será sacado de la presidencia a las patadas sea como sea, sea por las buenas o sea por las malas, cierro comillas esto es muy grave porque a esto también se, se le puede sumar eh, el último video, la última intervención pública del expresidente Álvaro Uribe Vélez donde dice que este gobierno es populista y que además es un gobierno terrorista y esto es gravísimo porque es que ellos, la oposición la oposición que no piensa, la oposición que tiene, la, que tiene en la cabeza todo menos ideas, la oposición que tiene en la cabeza todo menos el pueblo, la oposición que niega el calentamiento global, la oposición que niega que en Colombia hay los problemas que todos sabemos que tenemos, la oposición que apoya a fiscales, eh, fiscales que apoyan a narcotraficantes y que apoyan a corruptos, pues esa oposición está citando para el 14 de febrero las calles, supuestamente, según ellos, para tumbar, según Polo Polo, para tumbar a este gobierno. Pues no, señores. Lo que yo les vengo a pedir hoy a ustedes es que nosotros los que elegimos a este gobierno no vamos a dejar este gobierno solo, que este gobierno no es Gustavo Petro, este es un gobierno popular, este es el gobierno del pueblo, este gobierno lo eligió el pueblo y nosotros los que elegimos a este gobierno pues vamos a salir a defenderlos. Vamos a defender este gobierno como toque. Así que el 14 de febrero nosotros también vamos a las calles. Como pueblo vamos a ir a manifestarnos, como pueblo vamos a ir a defender este gobierno que nos pertenece a nosotros, este que es el gobierno del cambio. No vamos a permitir que en Colombia ocurra lo que ha ocurrido en toda Latinoamérica cada vez que en uno de los, de los países de Latinoamérica se ha elegido a un presidente de izquierda. Esto no va a pasar en Colombia. Este pueblo que en Colombia eligió al presidente Gustavo Petro, Será el mismo pueblo que en Colombia va a salir a defender desde las calles la legitimidad de ese gobierno. Esa es la invitación, esa es la convocatoria que nosotros estamos haciendo. Esa es la convocatoria que yo desde mis redes sociales, desde mis canales, estoy haciendo el día de hoy. No vamos a dejar solos al presidente Gustavo Petro. 14 de febrero vamos a las calles, Primero de mayo vamos a las calles y vamos a defender lo que es nuestro. Colombia mereció un cambio, un cambio total y ese cambio primeramente comienza nuestra mentalidad un cambio de mentalidad un cambio de pensamiento un cambio de visión y nuestra visión tiene que ir hasta el punto de saber que tenemos que darlo todo para que todos esos otros cambios con los que hemos soñado con los que el país que son los que el país necesita pues puedan darse un abrazo para todos buenas noches soy Jenner Uzuka síganme en mis canales y en mis redes sociales chao chao